Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor.com.do. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato en el plano local. Un grupo de los denominados juqueros realizó una protesta en la mañana de este jueves 21 de febrero en esta ciudad de San Francisco de Macorís contra la ley 1619 que prohíbe la utilización de la juca en espacios públicos y privados y declararon persona no grata a la diputada Mileris Núñez. Hablando a nombre del grupo, el señor Félix Manuel dijo que los centros de diversión están preocupados porque tendrán que liquidar a cientos de personas que se dedicaban a la preparación de los dispositivos. Estima que un millón de personas se quedarán sin empleo por esta ley. ¿Usted entiende? Todo es que tiene un millón de pesos invertido en juzgado, dos millones o tres, ¿dónde le queda? No, no se puede, fue de la noche a la mañana esa ley. ¿Dónde encuentran Toda la ley la promulgan para dos años, para un año. Ella no fue de la noche a la mañana. Ha sido promulgada supuestamente, ellos dieron tres días. Todavía no ha comenzado ahí, pero ya la juzgada que te encuentran con ella, la policía te la lleva. Tú puedes andar con un buitón de juzgadas y te la llevan como si tú no fueras nadie. Si tú no tuvieras derechos humanos. Al menos cinco estudiantes resultaron detenidos en medio de los disturbios que se produjeron ayer miércoles en el Liceo Ercilia Pepín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los estudiantes de dicho centro educativo salieron a las calles en demanda de arreglo de cancha, medicina para el dispensario médico, butacas y abanicos para las aulas. Al lugar se presentaron miembros de la unidad táctica del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional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 hasta que ellos no, no, no nos resuelvan con los problemas de Lisón y la Pepín aquí La lucha va a seguir Y en la sección de farándula Un errorcito de la comunicadora Amelia Alcántara En el programa Sin Filtro Radio Show Se ha convertido en la comidilla De decenas de usuarios en las redes sociales Quienes con diversos comentarios duros En algunos casos y de bromas en otros Han hecho virar el video en el que se expresa Y es que en una aparente premura en su intervención Hecha para secundar un argumento de uno de sus compañeros Que trataba el tema de la prohibición de la Juca No le permitió razonar debidamente Alcántara ha provocado en otras ocasiones controversias Por algunas declaraciones durante su participación En programas de televisión y radio Que en la República Dominicana Se le han agregado algunos condimentos a la Juca sí, hay... Que ha complicado el asunto En República Dominicana no uh -huh. En todo el país habla claro, que la mano es aquí. Pero, pero, pero. No, mi amor, pero No, no, Amelia, no, no, no, Amelia. Pero la República Dominicana es todo el país. país. Ok, perdón. Abre a de, todo el mundo. Estoy ahí, estoy... Estas han sido las noticias más destacadas de hoy del portal Terenor.com.do. De Antes de despedirnos, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de las notificaciones. Y además, síganos en las redes sociales arroba en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.